¡No! Se ha visto tal grandeza como en las tierras chilenas donde activo vuela el cóndor Y conmigo ha echado su raíz Blanca, azul y roja es su bandera Grande siendo el cielo está su estrella Grandeza, esta tarde de la libertad. Orgulloso de mi patria, de su blanca cordillera, de los que dieron la vida por su. tierra curaron con la vida a defender gritando fuerte viva chile morir o vencer nuestros pechos serán tu baluarte por tu nombre sabremos vencer de mi patria de su laca cordillera de los que dieron